genial Sentamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. La historia que voy a contarles es un secreto muy espeluznante, una historia tan oscura que si sus padres se enteran, jamás los mandarían. Este campamento hay muchas historias. Adentro de ellos. Pero chicos, esta historia que está a punto. Escucha. Ahorita dice, cuando tú estás solo si algo se asusta especialmente, porque tus padres no están, y te quedas solo en tu casa, esta noche, hay un fantasma, mortal que usa, su voz en la mano se acecha y sus amigos pueden sobrevivir una noche, en tanto peores, de miedos, yo, soy el abuelo que cuenta, las historias de terror, bueno, a qué va, la mano demoníaca que atraviesa las puertas. Noche de tragedia. En, en mi escuela. Circulan extraños, muchos rumores. Sobre aquellos tipos de locales. Que fueron atacados sobre un fantasma. Mientras estaba solo en casa. Les asustado. Mis amigos. Hicimos. Un plan. Para reunirse, para que nadie sea tratado solo, excepto mi amigo Nico, que pasa las noches en línea. A mi mejor amigo. Yo. Pon mi hermana Nicole. Llegó a residencia de Mansita para pasar un rato. ¿O su amiga? Un llamado. Nina mientras tanto. En la hermano Tenina estaba jugando. ¿Un videojuego? Con Ned por la noche, el plan sale mal. Cuando Ne decidió pasar y ver qué están haciendo las chicas, dejando Nico solo luego reciben una llamada de Fabián que tiene una visita, no te deseada, en forma a cómo decir. El fantasma, de Loz empieza a seguir. A Fabián. Por las calles. Pasaba concorriendo junto a amiga de mi hermana. En su camino a la tienda de variedades, quien inexplicablemente, no puede ver al fantasma como... La amiga... A mi hermana aún no a regresar además se dirigen a la casa de mi amigo Juan para rescatar a su hermano. Nicolás. Huyen de regreso a su casa con el fantasma persiguiéndolos. Se revela como una vieja bruja con una capa. Los persigue por todas las casas que alguien le arroja un vaso de agua, aturdiendo al fantasma. Pensado rápidamente, pusieron una una trampa. En el baño, a traerlo a la bañera. Desaparece en el agua Manohaku explicar que el... ...fantasma se siente atraído por su miedo y no se ve afectado por el agua. Luego salta de la bañera hacia ellos. En ese momento, Patricia regresa junto con Nicolás. Con eso el fantasma desaparece. Amiga de mi hermana, no le tenía miedo. Por eso no podía verlo, no podía quedarse con ella y ni con las presentes. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad?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 Adiós.